Yanina Latorre opinó sobre su hija en el Super Bailando 2019. La panelista de Los Ángeles de la Mañana se refirió a la participación de Lola en el certamen de Showmatch. Ojalá Diego baile la salsa de A3, afirmó. ¿Aceptará por su nena? Lola Latorre firmó finalmente para estar en el Super Bailando 2019 y quien está feliz con la noticia es su madre. Tiene un sueño que es ser actriz, le gusta bailar, cantar. Tiene una beta artística, explicó Yanina a sus compañeros de Los Ángeles de la mañana. Además aclaró que yo no la metí, ella se metió sólida. La empujé para que ella decida lo que ella quiera. Una de las inquietudes de las angelitas fue saber si Diego Latorre aflojaría y se animaría a ir a la pista para bailar la salsa de tres con su hija de 18 años. Ojalá baile Diego, me encantaría pero es muy mala onda, cara de Q. No es feliz con todo esto. A mí no me da miedo, aseguró Yanina.